¿Qué tal amigos de Playpro? Ya estamos listos para el cierre de la jornada dominical en Ciudad Universitaria Campo 2. Pumas Zorro recibe a Potros Toluca en esta categoría infantil especial. Ceremonia de Capitanes, previo a esta que es la última semana de temporada regular de las categorías infantiles en ONEFA. Pumas y Potros peleando por ese pase a postemporada. Problemas con el fildeo Ya levanta la pelota Este número 11 Inicia la devolución, regresan los Pumas Y lo dejan Frenado y sembrado En la yarda 23, desde ahí primera oportunidad 10 por avanzar para Potros El pase es bueno, el pase es, eh, lo acerca al primero y diez. Entrará la segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Segunda oportunidad y una yarda por avanzar. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Potros, carrera por el lado izquierdo, una serie de contactos y finalmente detenido atrás, pérdida de yardas en esa primera oportunidad para Potros, segunda oportunidad y 10 por avanzar, Se perdió el balón en, en la jugada. Lo recupera Pumas. En la yarda. 39. Va, va. Ya está, buena tarde. Bye. Primera oportunidad y 15. Se recuperan las yardas perdidas Sigue de pie Moviendo las piernas Tiene buen avance de unas 8 yardas Le van a faltar 7 para primer 10 Segunda oportunidad Y 7 por avanzar La carrera por el lado izquierdo Intentaba cruzar y Lo tenemos el dado Ahora en tercera oportunidad y 6 por avanzar Ahí está la carrera Tercera oportunidad No va a alcanzar el primero y 10 Gana una yarda más Le faltan cinco para movimiento del dado y la cadena Carrera por el lado derecho. Ahí pierde la bola y. Consiguió el primer y 10, pero perdió el balón en el tacleo y lo recupera Potros. Así que la ofensiva ahora la tiene los de Toluca en su yarda 20. la primera oportunidad de Potros con poca ganancia en yardas el pase es completo pero también estaba el defensivo que le quería arrebatar el, el, el, el balón pero finalmente cumple el objetivo taclea y evita el avance de todo Luca por vía aérea. la carrera buscando el primer 10 pero no se va a poder lo frenan los pumas y tendremos cuarta oportunidad para potros y seis por avanzar despejar la ofensiva Potros inicia la devolución y con esta jugada termina el primer cuarto del encuentro marcará Play Pro 0 a 0 en esta categoría infantil especial Iniciamos el segundo cuarto del encuentro, 0 a 0 el marcador, Pumas con la ofensiva, primera oportunidad que da inicio al segundo cuarto, acarreo de 3 yardas para Pumas, oro. Segunda oportunidad, Corebac sale rodando al lado derecho, busca soltar el pase pero en la búsqueda del receptor se encuentra la defensiva de Potros. Ahí va la carrera. Buen avance, se recuperan yardas de las pérdidas en castigo. Tercera oportunidad. Coreback, bajando con el balón en el corredor. Vuelve a recuperar yardas y ahora se pone en tercera oportunidad. En la cual buscarán seis yardas para mantener la ofensiva. Hay un. Chief ilegal en contra de Pumas, es el que comete el foul y es el que recibe el castigo de cinco yardas. Cuarta oportunidad de despejar la ofensiva, Pumas Oro a punto de bloquear la patada, el filo de aire inicia la devolución, Potros sigue moviendo las piernas y ya lo frenaron. El pase va a ser incompleto, se pasa de brazo el coreback, no hay recepción y entra la segunda oportunidad y 10 por avanzar para Potros. Oportunidad 10 por avanzar para Pumas Oro Allá va el número 10 por el lado izquierdo Estamos después de la situación del lesionado, ya se recupera fuera del campo y la carrera es por parte de Pumas. Oportunidad 10 por avanzar Corto el avance en esta recta final del segundo cuarto La segunda oportunidad de Pumas Justo en el medio del campo colocado el balón Ya rebasan eh, este punto del campo Y están en la yarda 49 del terreno que defiende Potros Toluca Tercera oportunidad. Y siete por avanzar, la carrera por el centro. Ya sin tiempos fuera, Pumas. Menos de un minuto para irnos al descanso. Una jugada sorpresa. Y es en contra de Potros, y por ese castigo, primer 10, en automático para Kumasoro. Van por 10 yardas, primera oportunidad. Y con esa jugada se termina el cuarto. Nos vamos al descanso. Marca de Play Pro. Cero para Pumas, cero para Potros. Categoría infantil especial. Primera oportunidad, 10 por avanzar. Coreback dejando al corredor número 10, choca con la defensiva y ya en ese tercer cuarto, Pumas y Potro 0 a 0 el marcador Play Pro. Tercera oportunidad. Coreback bajando por el lado izquierdo. Acercándose al primero y diez. Solo que ya se le acabaron las oportunidades. Estamos en cuarta oportunidad y tres por avanzar. A despejar la ofensiva. Pumas Oro. con el fildeo resuelve rápido el filder y tendremos primeros días para potros en su yarda 24 Buscando primero y diez, tras, tras ser castigados, los mandaron cinco yardas para atrás y ahora en este acarreo recuperan dos. Faltan 13 yardas para mantener la ofensiva en primera oportunidad. Carrera nuevamente con el número once. La defensiva cierra espacios. Y tendremos... Segunda y 13 por avanzar igual. Tercera oportunidad. Y van por 12 yardas. Potros Toluca. Y a correr por el centro. Coreback dejó el balón con el corredor. Llegó a la yarda 30, pero le van a faltar 6 yardas más para primero y 10. Cuarta oportunidad para Potros Toluca. con el fildeo, le pegó al fielder, el compañero que regresaba a protegerlo es quien toma la pelota y Pumas Oro tiene la ofensiva en la yarda 47 del terreno que defiende Potros Toluca Por parte del número 10, está teniendo buenos resultados, excelentes para un avance de 8 yardas y el primer 10 para Pumasoro. Primera oportunidad con 10 yardas por avanzar, acarreo de 7 yardas para otra Segunda oportunidad Se termina el tercer cuarto del encuentro. Pumas y potros aún. 0 a 0 en esta categoría infantil especial. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Iniciamos el cuarto cuarto del encuentro y Pumas, Oro, tocando la puerta de las diagonales. ...para romper el cero en este encuentro. Segunda oportunidad, por el lado izquierdo está doblando la esquina, suelta, ¿no? Regresa y en ese regreso sigue de pie, aguanta el contacto. Lo van a bloquear y está dándole toda la vuelta a la jugada. Una busca su pequeña esquina y por poco y se le escapa a los potros voló un pañuelo al final de la jugada vamos a ver de qué se trata este pañuelo tercera oportunidad y por tierra, número 10, recupera yardas pero por el castigo. Será cuarta oportunidad y 14 por avanzar. Y se la van a jugar los Pumas Van por ese primer gol Tiempo Falso arranque de la ofensiva universitaria Inicia la devolución, el, el pañuelo y vamos a ver dónde va a partir la ofensiva de Potros Toluca en esta cuarto cuarto. 10 por avanzar Aquí va la carrera Avance bueno de 4 yardas para Pumasoro oportunidad y ahí en contra la ventana al lado izquierdo la ataca pero alcanzan a frenar los potros a una yarda y media del primer gol Primero y gol, una carrera que le resulta con ganancia de yarda y media para Pumas Oro. Van por la anotación y ahí está. Se rompe el cero en el cuarto cuarto. Este castillo en contra de Potros se declina, la anotación es válida. Pumasoro, 6. Potros, Toluca, 0. Cuarto del encuentro, fotografía infantil especial. la carrera salió por el lado izquierdo se les escapó de primera mano a los pumas pero recorrer las cinco yardas lo alcanzaron a frenar segunda oportunidad el pase es completo pero de inmediato la defensiva para frenar al receptor de potros toluca Tercera oportunidad. Por ahí para atrás, suelta el pase. Es completo el envío. Pero también la defensiva como estampilla sobre el receptor. Hay un castigo en contra de Potros, hombre inelegible en zona de pase. Lo que invalida esta recepción. no bueno, termina el encuentro, victoria para Pumas, oro, marcador final Play Pro 6 para Pumas, 0 para Potros, en esta categoría infantil especial y de esta forma se termina la temporada 2022 en categoría infantil especial, esperamos más resultados y vemos la calendario de postemporada para Pumas y para Potros